Hola amigos, somos los salvapantallas, falta Daniel Batería que bueno, estará liado con sus cacharros primitivos, pero solo estamos aquí para decirles una cosa muy muy importante, todos nosotros tenemos capacidades diferentes, completamente diferentes, y las posibilidades que son, pues eso, infinitas, capacidades diferentes, posibilidades infinitas.